Buenas tardes, eh, bienvenidos a, a este seminario online organizado por la Asociación Española de Amiloidosis Amilo en colaboración con Myeloma Patients Europe con MPI, que como sabéis es una organización de la que Amilo es, es miembro. Eh, mi nombre es Ana Vallejo, yo voy a moderar este seminario online. Eh, y vamos a hablar en este seminario de nuevos tratamientos de ensayos clínicos para la amiloidosis AL. Eh, la charla correrá a cargo del doctor Ramón Lecumberri del Servicio de Hematología de la Clínica Universitaria de Navarra, al que quiero agradecer su, su presencia hoy y su tiempo para responder, no solo para explicarnos eh, en cuáles son estos nuevos tratamientos estos ensayos clínicos, sino también para responder las preguntas que, que tengáis al, al respecto. Me gustaría dar las gracias al doctor Lecumberri y por supuesto también a, a Milo en nombre de MPI. Eh, antes de comenzar, me gustaría explicar brevemente la estructura del seminario y también cómo podéis hacer vuestras preguntas. El, el seminario en la incluirá aproximadamente una hora, eh, será aproximadamente la mitad eh, la charla del, del doctor Lecumberri, eh, pero lo más importante yo creo que al final es después de esta presentación, las preguntas que podéis hacer, todas las dudas que tengáis eh, sobre lo que él va, va a explicar. Eh, entonces al final reservaremos como unos 20 minutos aproximadamente de preguntas. Las preguntas las podéis hacer de dos maneras, podéis hacerla por escrito eh, en, el, en el chat que encontraréis en la parte inferior de la pantalla o también podréis hacerlas de viva voz, en este caso tendréis que señalar el icono de la mano que, que veréis también abajo, yo os daré paso, abriré vuestros micrófonos para que podáis hacer la pregunta y, y podréis hacerla eh, a viva voz, eh, cualquier, si tenéis alguna duda pues siempre podéis intentar escribirme por el chat, hay eh, dos, dos formas diferentes está la parte de preguntas y respuestas pero también hay un chat entonces cualquier cualquier de cualquier manera podéis escribir ahí vuestra pregunta y yo se la trasladaré al, al doctor eh, por último comentaros que este seminario online está siendo grabado eh, y será publicado en las redes sociales de Amilo y en la página web de Amilo eh, para que podáis repasar toda la información que, que hemos podido, que, que tendremos aquí hoy durante el seminario y también pues, para aquellas personas que no hayan podido unirse hoy a este seminario online para que puedan verlo a posteriori y puedan recibir también toda esa información. Eh, muchas gracias de nuevo doctor Lecumberri por, por su ayuda y por su tiempo en este, en este seminario online eh, y nada, puede empezar cuando quiera. Pues nada, buenas tardes Ana, buenas tardes a, a todos. Y lo primero agradecer a, a Mari Carmen en nombre de como representante de Amilo la invitación ¿no? a hablar y, y de, de la amilidosis AL y, y tratar de, de clarificar dudas que posiblemente surjan a muchos pacientes y, y sus familias y tener la oportunidad también de plantear los avances que está viendo y, y, y por qué creo que es conveniente que haya una participación de los pacientes en los ensayos clínicos en, en curso voy a compartir la pantalla entonces yo he preparado, he presentado, he preparado la, la presentación con unas pocas diapositivas que en cierto modo resumen que la información que ofrezco a, a un paciente con un nuevo diagnóstico de amiloidosis cuando yo le veo en la, en la consulta ¿no? amiloidosis AL, amiloidosis de, de cadenas ligeras. Pero antes de, de centrarnos en este tipo de amiloidosis, conviene recordar qué son las amiloidosis. Las amiloidosis es un conjunto de enfermedades que comparten un mecanismo común, que es el, el depósito de un material extracelular amorfo, insoluble, que es en, en diversos órganos y tejidos, que surge porque hay determinadas proteínas que se denominan precursoras que se pliegan de una manera anormal y tienden a formar unos agregados, unas fibrillas de, de amiloide, como digo son insolubles y son las que se depositan en los diversos tejidos y allí donde se depositan se van acumulando y acaban produciendo un daño en su función. Digo que son un conjunto de enfermedades porque se han identificado más de 30 proteínas que son potencialmente precursores de, de amiloide ¿vale? y cada uno tiene una, un origen diferente y, y, y también tratamientos diferentes. Es verdad que dentro de esas 30 hay tres o cuatro que son eh, claramente más frecuentes. ¿no? La amiloidosis AL o amiloidosis de cadenas ligeras, que es la que va a centrar esta, este webinar, está la amiloidosis AA, y la amiloidosis por transtiretina en sus dos formas, la variante mutada eh, que surge por mutaciones en el gen de esta proteína que hace que sea más inestable y que eh, produce una eh, enfermedad que eh, debuta habitualmente con polineuropatía en edad joven y luego se suma la cardiopatía o la amiloidosis por transtiretina nativa, esto es la proteína normal sin mutaciones que habitualmente aparece en varones de edad avanzada con afectación predominantemente cardíaca. Y como digo, como cada amiloidosis tiene un origen distinto, una proteína diferente que, que la origina, pues hasta la fecha los tratamientos difieren para cada tipo de, de amiloidosis. Quién sabe si en un futuro, dado que hay un componente fisiopatológico común en la formación de las fibrillas, es posible que en algún momento se usan tratamientos comunes. Pero de momento, cada tipo de amiloidosis tiene un tratamiento distinto y por eso es muy importante afinar. No basta con un diagnóstico con que habitualmente el patólogo en una biopsia detecta amiloides, sino que no. hay que decir cuál es el tipo de amiloidosis completo. entonces Vamos a centrarnos en la amiloidosis AL o amiloidosis de cadenas ligeras, que a día de hoy sigue siendo el tipo de amiloidosis más frecuente, aunque no deja de ser una enfermedad relativamente rara, con una incidencia anual de en torno a 15 casos por millón de personas, eh, aunque probablemente esta cifra infraestime la incidencia real de la, de la enfermedad. De, ¿De dónde surge la amiloidosis AL? La amiloidosis AL tiene su origen en una fracción, un componente de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos que nos defienden de las infecciones, que son las cadenas ligeras. Hay de dos tipos, cadenas ligeras kappa o cadenas ligeras lambda. Bueno, en determinadas situaciones, enfermedades, se produce grandes cantidades de esa fracción de la inmunoglobulina, de esa cadena ligera que es patológica, que se pliega de una manera normal y que acaba depositándose. Las células que producen esa fracción de la inmunoglobulina, esa cadena ligera, son células que todos tenemos dentro de la médula ósea, que son, se llaman células plasmáticas y son, como digo, las células que nos que producen los, los anticuerpos y son unas células que tienen una función eh, que nos defienden de las infecciones, ¿verdad? Bueno, en determinadas circunstancias hay un crecimiento anómalo eh, de un grupo, de, de un tipo de células plasmáticas de la médula ósea que puede dar lugar a un tipo de, de enfermedades, bien sea el mieloma, bien sea la mielidosis, otras. Y He dicho una palabra que a lo mejor les suena a muchos que es el mieloma. Y es que la amiloidosis AN se considera, a mí me gusta decir, una enfermedad prima hermana del mieloma, ¿no? de hecho son las mismas células patológicas ¿no? las que desencadenan la enfermedad. Lo que sucede es que en el mieloma eh, estas células tienen un comportamiento más proliferativo tumoral, o sea, se multiplican muy rápido y ocupan ¿no? un espacio dentro de la médula ósea, mientras que en la amiloidosis, generalmente este crecimiento de las células no es muy exagerado, sí, están aumentadas, pero, pero no mucho, ¿Mm? pero tienen la particularidad de que producen esa cadena ligera patológica que se pliega de forma anómala formando las fibrillas de amiloide. ¿no? O sea, que son menos, son pocas células plasmáticas, pero para entendernos, pues, pues puñeteras también. ¿Y, ¿Y dónde se deposita ese, ese amiloide? Bueno, en este tipo de amiloidosis la afectación principal es Cardíaca, que hasta el 60-70% de los pacientes tienen afectación cardíaca, renal, en torno al 50%, pero también se puede afectar tubo digestivo, eh, partes blandas, es muy típico, por ejemplo, eh, tener antecedentes de túnel carpiano, depósitos en la lengua que produce un engrosamiento que se llama macroglosia, por depósito en los capilares. A veces hay una fragilidad capilar y es también relativamente frecuente un, la aparición de una púrpura periorbitaria, ¿no? aparecen pequeños hematomas en Alrededor de los, de los párpados, se puede afectar el sistema nervioso periférico y parecer una neuropatía periférica en forma de alteraciones sensitivas o incluso eh, motoras. Y bueno, cada, cada paciente, en función de qué órgano está afectado y de la severidad de los depósitos, pues bueno, la, la intensidad de los síntomas pueden variar, ¿no? Y esto es un problema de cara al diagnóstico. Los síntomas son muy específicos. Y a veces pues, uno no piensa de entrada en que ese paciente puede tener una amiloidosis y a veces el peregrinaje que sube el sufre el paciente por diversos especialistas y el retraso desde el inicio de los síntomas que le dan un diagnóstico definitivo, pues por desgracia sigue siendo a veces eh, muy largo. Importante, esto es una pregunta que siempre nos la hacen en la consulta, no es una enfermedad de tipo hereditaria. ¿vale? La amiloidosis AL no es hereditaria. Es verdad que a veces hay ciertas familias que tienen algo de propensión a tener más problemas de la médula ósea, de enfermedades hematológicas, pero per se no es una enfermedad de tipo hereditario. Ya he comentado antes la importancia de la sospecha precoz y del diagnóstico precoz, ¿no? para evitar pues, daño severo de los órganos que pueden comprometer eh, pues, la vida del paciente y nos pueden comprometer además la, el dar el tratamiento óptimo. Bueno, ¿cómo se diagnostica una amiloidosis AL? Bueno, lo primero es que se de es detectar el precursor anómalo, el componente monoclonal, ya sea en la sangre o, o en la orina. ¿no? Estas son con técnicas analíticas que son muy sencillas, que las tenemos prácticamente en todos los hospitales. ¿no? Y si un paciente tiene un componente monoclonal eh, con aumento de cadenas ligeras, y además tiene una sintomatología atípica que puede sugerir una amiloidosis, bueno, lo que hay que hacer es demostrar la existencia de los depósitos en algún tejido. Y de entrada hacemos una biopsia de tejidos que son relativamente más accesibles y cuya extracción es más inocua para el paciente. ¿no? Por eso se suele hacer una biopsia de la grasa abdominal o bien de la médula ósea que al mismo tiempo nos permite cuantificar esas células plasmáticas que comentaba antes. Eh, se puede hacer biopsia del labio, ¿no? de las glándulas salivares menores del labio o en pacientes que tienen la lengua muy grosada hacer una biopsia de la lengua que tiene un alto eh, rendimiento. Pero hay veces que cuando la sospecha es muy elevada y estas biopsias digamos fáciles de hacer o poco agresivas no han dado rendimiento, han sido negativas, a veces no queda más remedio que plantearnos hacer una biopsia de un órgano que esté que, que tengamos muy claro que está afectado ¿no? ya puede ser el corazón, hacer una biopsia miocárdica por cateterismo o hacer una biopsia renal guiada por, por ecografía, no. pero tratamos de evitarlo porque estos ya son procedimientos un poco más agresivos y a partir de la biopsia el patólogo hace las tinciones sobre todo el, el, el rojo congo y nos dice si hay amiloide o, o no la hay y además de eso con otras tinciones adicionales nos identifica el precursor que está presente en esos depósitos de, de, de amiloide. ¿no? En el caso de la amiloidosis AL serán o las caderas ligeras Kappa o las caderas ligeras Lambda, esa fracción de las inmunoglobulinas que he comentado anteriormente. Y, y tras el diagnóstico o de forma paralela al proceso diagnóstico se realiza el proceso de estadificación que no es ni más ni menos que saber qué órganos están afectados por la enfermedad y cómo de afectados están, cuál es la severidad de la afectación. Y para esto no es, no es necesario andar biopsiando todos los órganos, sino si no, nos basamos en la sintomatología clínica y determinados, determinadas variables analíticas que eh, nos dicen si un órgano está afectado. También pruebas de imagen, ¿no? por ejemplo, la resonancia cardíaca o la ecocardiografía nos puede dar, orientar hacia una posible afectación cardíaca sin necesidad de andar biopsiando además el corazón. Muy bien, ya tenemos un paciente con el diagnóstico confirmado de amiloidosis AL y ahora nos interesa saber cómo, cómo se trata, ¿no? Tratamiento que hay que decir que están sufriendo, eh, bueno, está, está habiendo muchas novedades afortunadamente eh, en los últimos años, ¿no? Y es que la amiloidosis AL hasta hace nada se consideraba una enfermedad huérfana, o sea no había ningún esquema oficialmente aprobado, fármacos que en la ficha técnica tuvieran la indicación de la amiloidosis eh, y lo que hacíamos era, bueno, dado que es una enfermedad prima hermana del mieloma, que es una enfermedad mucho más frecuente y en el mieloma ha habido una auténtica revolución en los últimos años en cuanto a arsenal terapéutico disponible, nos hemos ido aprovechando de estos fármacos que han surgido para el tratamiento del mieloma y que hemos visto que son también muy eficaces en el tratamiento de la amiloidosis, realizando algunas adaptaciones para eh, pues, permitir su uso también en pacientes pues, que tienen afectación cardíaca, afectación renal eh, importante. En cualquier caso, todos estos tratamientos disponibles hasta ahora van dirigidos frente al origen del amiloide. O sea, frente a las células malas que hay en la médula ósea, esas células plasmáticas patológica, De tal forma que si conseguimos eliminar esas células, se va a dejar de producir nuevo amiloide y esto va a redundar en un beneficio eh, para el paciente porque los órganos que están afectados, aunque el amiloide ya antiguo bueno, pues está ahí y, y apenas el cuerpo tiene capacidad de eliminarlo, eh, digamos que el que es verdaderamente tóxico para los tejidos es el amiloide en proceso de formación, ¿no? este amiloide fresco para entendernos desencadena una serie de reacciones oxidativas en el tejido donde se, donde se deposita que son muy importantes y muy perjudiciales, ¿no? entonces simplemente frenando la producción de nuevos depósitos de amiloide conseguimos en muchos casos que haya una mejoría funcional de los órganos que estaban afectados, ¿no? sobre todo a nivel cardíaco y a nivel eh, renal. Entonces, otro tema importante a tener en cuenta con respecto al tratamiento es que este se debe adaptar, se debe individualizar mucho en función de la situación clínica de cada paciente. Nos pues tenemos que adaptar a su edad, a su estado general, a cuán grave es la afectación cardíaca o de otros árganos y, y aquí vamos un poco en contra de lo que cabría esperar quizás por el sentido común, ¿no? uno puede pensar que a mayor carga de enfermedad, tratamientos más agresivos. Pues no, vamos un poco al revés. Eh, en pacientes que tienen muchísima afectación, no podemos dar tratamientos agresivos sencillamente porque no los toleran. ¿no? Entonces tenemos que dar regímenes atenuados y en función de cuál sea su tolerancia y su evolución clínica, poco a poco, ir aumentando esa intensidad del tratamiento. ¿no? Pero no es no hay una correlación de mayor severidad, mayor intensidad del, del tratamiento como ahora veremos. Otro aspecto importante que ha supuesto eh, que mejoremos mucho los resultados en los pacientes es que disponemos de herramientas eh, muy útiles, analíticas, para evaluar de forma muy estrecha la respuesta a los tratamientos. En la amiloidosis AL disponemos de unos criterios de respuesta hematológica, que es cómo va desapareciendo esa cadena ligera mala de la sangre y también para evaluar cómo están los órganos afectados, si van mejorando o no a lo largo del, del tratamiento. Y, y hay una cosa que yo siempre advierto a los pacientes con amiloidosis a él. Y es que cuando empezamos el tratamiento, eh, nosotros los, los médicos vamos a ver si hay una mejoría mucho antes de que el paciente la note. Nosotros vemos en los análisis que la respuesta hematológica a la desaparición de la cadena ligera está siendo adecuada, pero eso no se traduce de una manera inmediata en una mejoría de los órganos funcional ni en una mejoría clínica del paciente. Hay un decalaje, un decalaje que puede ser hasta de varios meses, ¿no? Y por eso es importante que el paciente sepa que, bueno, que hay que tener paciencia, ¿eh? que siempre y cuando la, revolución, la, la, la evolución analítica de cómo va desapareciendo la proteína mala sea buena, hay que tener eh, tranquilidad, ¿no? que uno no puede esperar encontrarse bien en el minuto uno tras haber empezado el tratamiento, al contrario, ¿no? al principio pueden surgir los efectos secundarios del tratamiento y es, es, es, hay que saberlo ¿no? lo que sí que se sabe es que cuanto más profunda sea la respuesta hematológica, o sea, cuanto si somos capaces de hacer desaparecer por completo la proteína precursora, la proteína mala de la sangre tendremos una mayor probabilidad de mejoría funcional de los órganos afectos, de que el corazón bombee mejor, de que ese riñón no pierda tantas proteínas y a su vez eso se traduce en una supervivencia más larga de los pacientes. Dichos es, estas consideraciones iniciales, eh, a día de hoy el tratamiento estándar de, de primera línea, o sea, un paciente eh, que no ha recibido ningún tratamiento recién diagnosticado Sería este, para pacientes jóvenes, y aquí pues jóvenes se pone el, el, habitualmente el límite el en los 65 años, y que no tienen una afectación cardíaca severa, que viene a ser en torno a un 15% de los pacientes diagnosticados de amiloidosis AL, el tratamiento eh, de elección hasta ahora es la realización de un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, de uno mismo. ¿Eh? Digamos que es dar un tratamiento que limpia la médula ósea y esa médula ósea se repuebla con células madre que antes hemos sacado y congelado del paciente. Antes del trasplante hoy en día lo habitual es dar algunos ciclos de quimioterapia de inducción. El esquema estándar es ciclofosfamida, por y dexametasona, una combinación de, de tres fármacos que es verdaderamente útil, pero tras la publicación de los, de los resultados de un ensayo clínico muy reciente, que fue el ensayo clínico Andrómeda, que ha evaluado la adición de un cuarto fármaco, un anticuerpo monoclonal, también dirigido frente a las células plasmáticas de la médula ósea, que es bueno pues este fármaco, este esquema, se va a convertir en el nuevo eh, estándar de tratamiento para la mayoría de los pacientes, ¿no? De hecho, este esquema, he dicho antes que la amilidosis L era una enfermedad huérfana y hablaba en pasado, y es que tanto la Agencia Reguladora Americana, la FDA, como la Agencia Europea del Medicamento, ya han aprobado este esquema para el tratamiento de los pacientes con amilidosis L. ¿no? Y eso es una muy buena noticia. Los resultados de, con esta combinación, la verdad es que son francamente eh, positivos. Ya con el FIBOR eran buenos, pues añadiendo daratumumab. Se mejoran significativamente. En España la situación es que ahora mismo se está negociando el precio de reembolso de este fármaco nuevo, del daratumumab, en combinación con la y citofosfamide, la hexametasona, y esto supone, de momento, un límite o ciertas restricciones a su uso en determinados hospitales. O sea, hay centros donde ya se está usando este esquema y otros donde todavía tienen restricciones a, a su uso. En los pacientes en estadios intermedios eh, o que ya tienen la afectación más relevante cardíaca o de otros órganos o que ya tienen más de 65-70 años, nos olvidamos del autotrasplante y el tratamiento consiste en inducción de quimioterapia, 4-6 ciclos, con eh, este esquema, el Cibor, o ya, como decía, la combinación del Cibor más eh, el anticuerpo monoclonal subcutáneo eh, de Aratumumab. Altas tasas de respuestas hematológicas que se traducen también en una alta tasa de respuestas de órganos eh, conforme va pasando el tratamiento. ¿Y qué pasa con esos pacientes que por desgracia el diagnóstico es tardío ¿no? y ya se diagnostican con una afectación cardíaca grave con afectación de su función, etcétera? Bueno, pues estos son los que empezamos con regímenes atenuados, a veces con dosis bajas de bortezomib combinadas con dexametasona. Y empezamos el tratamiento y en función de cómo vaya tolerando el paciente, pues aumentamos la dosis o vamos añadiendo de una manera secuencial nuevos fármacos hasta llegar al tratamiento óptimo. ¿no? Pero en estos pacientes hay que empezar un tratamiento adaptado. En algunos casos muy anecdóticos, pacientes muy jóvenes con una afectación cardíaca muy grave en el momento del diagnóstico que te impide dar un tratamiento. Bueno, se podría plantear el hacer un trasplante cardíaco primero y luego empezar a hacer el tratamiento hematológico, ¿no? con la quimio o incluso el autotrasplante de progenitores hematopoyéticos de la médula ósea, pero son casos muy raros. Algo más frecuente puede ser pacientes que tienen una afectación renal muy importante y que hacen una buena respuesta al tratamiento, pero esta no se traduce porque ya el daño renal no era reversible en una mejoría del, del, del órgano. ¿no? Y puede pasar que el paciente esté en lo que llamamos una respuesta completa hematológica, que no haya rastro de la enfermedad, pero que ese riñón tenga un daño eh, irreversible, que el paciente sea dependiente de diálisis. Bueno, en esos casos se puede plantear a posteriori un trasplante renal. Muy importante, con independencia del tratamiento que se dé, es la monitorización estrecha de la respuesta. Habitualmente lo damos cada ciclo. Los ciclos a ser, tienen una duración de cuatro semanas. ¿no? Estos tratamientos se dan semanalmente y cada cuatro semanas conforman un ciclo de tratamiento cada mes. ¿no? Y Hay que evaluar la respuesta para ver si vamos bien o no vamos tan bien. Y Si no vamos bien, habrá que cambiar de forma temprana de esquema terapéutico, porque disponemos de otras alternativas. Eh, y en función de cuál sea la respuesta al finalizar el tratamiento, que como decía son habitualmente seis meses, seis ciclos, se definirá la pauta a seguir. En algunos pacientes que hayan alcanzado una respuesta óptima se puede interrumpir el tratamiento. En otros pacientes nos podemos empezar a plantear algunos tratamientos de mantenimiento con dosis, eh, con esquemas de atenuados o en algunos pacientes en los que ha habido una buena respuesta pero no se ha traducido en una mejoría de los órganos porque queda algo de enfermedad residual que molesta, bueno, se puede dar algún tratamiento de consolidación para tratar de profundizar la respuesta. Pero bueno, esto yo creo que ya escapa al objetivo de la, de la charla de hoy. Eh, entonces he comentado al principio que todos los tratamientos van dirigidos a atacar las células plasmáticas, a eliminar las células plasmáticas patológicas que están en la médula ósea. ¿no? Si dejan de producir el precursor, la cadena ligera, se dejará de producir eh, nuevo amiloide y eso permitirá la mejoría de los, de los órganos. Bueno, ¿hay, ¿Hay otras aproximaciones terapéuticas? ¿Hay nuevos fármacos en desarrollo? Pues la respuesta es que sí, no, afortunadamente las amiloidosis y en concreto la amiloidosis AL es una enfermedad que entre comillas está de moda ¿vale? y eso es muy bueno para los pacientes porque nos va a permitir, eh, bueno ha permitido que se empiecen a diseñar distintos ensayos clínicos que eh, bueno esperamos que eh, permitan que en, en, en unos años nos amplíen el arsenal terapéutico. ¿no? Entonces vuelvo a subrayar la importancia de, los, de la participación en los ensayos clínicos, ¿no? fíjense. Si, si no llega a haber participación de pacientes en los ensayos clínicos, no estaríamos hablando de la incorporación hace unos meses de daratumumab al esquema terapéutico de primera línea. Y la verdad es que los cambios en la eficacia son, son, son muy importantes. ¿no? Entonces, desde aquí, yo animo a que todos los pacientes o los familiares de pacientes, eh, cuando hay un nuevo diagnóstico de amelidosis AL, pregunten a su médico por la posibilidad de eh, participar en algún ensayo clínico es algo que se anima en todas las reuniones en todas las conferencias de la Sociedad Internacional de y se subraya ¿no? la importancia de, de, de los ensayos clínicos ¿no? y si en ese centro no, no disponen de ensayos clínicos pues valorar la posibilidad o informarse de la posibilidad de ser referido a un centro en el que estén, estén abiertos ¿no? entonces los ensayos clínicos son tan importantes para los tratamientos de primera línea los cuales ahora comentaremos ¿no? pero lo que se ofrece es el estándar de tratamiento más Algo más que potencialmente pueda mejorar aún eh, mejorar la, la eficacia, ¿no? la efectividad del tratamiento. Y luego en pacientes que con el paso del tiempo pueden sufrir una hipotética recaída o que no han respondido al tratamiento de primera línea como se respondía, pues hay ensayos que evalúan el papel de, esto, de nuevos fármacos o de nuevas estrategias en este tipo de, de pacientes. Bueno, ¿por dónde van los tiros? Bueno, hay nuevos fármacos que siguen yendo frente a las células plasmáticas de la médula ósea. Se está investigando con nuevos anticuerpos monoclonales, algunos de ellos biespecíficos, o sea que van contra las células plasmáticas, pero por otro lado se unen a los linfocitos T y provocan una reacción inmunológica que, que destruye, que ataca las células plasmáticas patológicas y las elimina. Eh, las células CAR, que es otra variante de inmunoterapia que ya se está empleando en pacientes con mieloma, y otros fármacos que van dirigidos frente a las células plasmáticas se están creando en pacientes con ¿no? Bueno, eh, se están planteando nuevos estudios en pacientes con amiloidosis. Pero al margen de eso, empieza a haber otras estrategias terapéuticas. En vez de atacar a las células plasmáticas, combinar ese tratamiento, ya estándar que las ataca con posibles tratamientos que actúen en otros pasos del proceso de formación del amiloide. ¿no? Y así hay, están en una fase inicial de desarrollo agentes estabilizadores de las cadenas ligeras que impedirían su plegamiento anómalo y los que están en una fase más avanzada de investigación son fármacos que se unen a esas cadenas ligeras e impiden que se agreguen formando las fibrillas y no solo eso sino que además a veces estimulan al sistema macrofágico del organismo y favorecen una mayor eliminación del amiloide antiguo ¿no? y estos fármacos son dos anticuerpos monoclonales, uno es el Cael 101 y otro es el Neo 001, ¿no? que son, como digo, dos anticuerpos monoclonales frente a cadenas ligeras que ahora os voy a comentar. Eh, os comentaba antes la, subrayaba ¿no? la, la, la importancia de, de participar en un ensayo clínico y animaba a hacerlo. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones, ¿no? pero entre ellas yo destacaría, por un lado, la posibilidad de acceder de forma temprana. A esquemas potencialmente más, más eficaces, ¿no? En los pacientes que estuvieron en el ensayo Andrómeda, más de la, dos tercios de ellos recibían el nuevo anticuerpo monoclonal. O sea, han tenido un acceso antes de, su, de, de que esté disponible a todo el mundo a fármacos que, que, que, que, que son útiles, ¿no? Y de hecho, bueno, cuando uno, dependiendo del diseño del ensayo, ensayos ya en fase 3, ya han pasado un cribado, ¿no? Ya se intuye que, que, que puede haber esa, esa, esa eficacia, ¿no? Además, generalmente los ensayos clínicos se abren en centros especializados, potentes, que amplia experiencia en el seguimiento de la milidosis. ¿no? Y un paciente que participe en un ensayo clínico se va a beneficiar de ese seguimiento estrecho porque además los ensayos clínicos implican una atención particularmente cercana y, y, y estrecha al paciente, ¿no? con visitas y con revaluaciones eh, frecuentes. Además supone un ahorro económico para, para el Sistema Nacional de Salud. ¿no? Un ensayo clínico, el promotor de un ensayo clínico está obligado a proporcionar los fármacos del ensayo, a cubrir los gastos de la visita, o si hubiera algún efecto adverso relacionado con el fármaco en investigación. ¿no? O sea, que eso supone un ahorro económico. Y luego ya podemos hablar de altruismo, ¿no? de, de que bueno yo participo en el ensayo, pero van, los resultados del ensayo, tanto si son positivos como si no lo son, van a suponer un beneficio para aquellos pacientes que sean diagnosticados en el futuro. Estas son algunas, algunas, eh, algunos, algunas razones, pero seguro que hay, que hay muchas más. ¿no? ¿Qué implica participar en un ensayo clínico? Ya sea de amiloidosis o de otro tipo. Bueno, lo primero que se le hace al paciente es explicar con detalle en qué consiste el ensayo clínico, ventajas, inconvenientes que supone, que se puede esperar, que no, y se firma el documento de consentimiento informado, del cual se entrega una copia al, al paciente. Y este documento de consentimiento informado no es un contrato, no, no es un contrato con un banco que te diga para siempre, estás pillado, no, no, no, no, no, es simplemente dice que al paciente se le ha explicado, que se le han podido resolver las dudas que ha planteado y que libremente acepta participar, pero al mismo tiempo el paciente es libre de en cualquier momento retirarse del ensayo sin tener que dar ninguna explicación. No suele pasar, pero, pero existe esa posibilidad. ¿no? O sea, que no es un contrato que ligue a, a, al paciente con el hospital ni con el promotor del ensayo clínico, ni, ni muchísimo menos. ¿no? Una vez que el paciente ha firmado el consentimiento, se revisa que el paciente cumple todos los criterios de inclusión y de exclusión, los ensayos clínicos están vigilados, hay un, un, unos monitores médicos centrales que se encargan de de revisar que efectivamente es un paciente apto para entrar en el ensayo, y luego tiene las garantías de que el protocolo del mismo cuentan con la aprobación de las agencias autoridades sanitarias, la Agencia Española del Medicamento y de, varios com y de los comités de ética de la investigación. ¿no? Y de hecho, con frecuencia, los ensayos clínicos son, bueno, todos los ensayos clínicos son monitorizados, se revisan que todos los datos de los pacientes que son adecuados y algunos de ellos además luego sufren a, eh, experimentan auditorías a, a posteriori. ¿no? no supone un sobrecoste para el paciente en ningún caso y de hecho incluso muchos de ellos tienen un presupuesto que permite abonar gastos de desplazamiento al paciente, taxi, trenes, autobuses, lo que, lo que sea necesario y los ensayos habitualmente, como decía, cubren la medicación del estudio, los procedimientos que se realizan en las visitas de seguimiento, etc. En este momento en España eh, hablando ya de la melidosis AL, hay abiertos al reclutamiento, o sea, que se puede incluir pacientes, dos, dos ensayos clínicos. Uno de ellos, es, es, bueno, el, el primero de ellos es doble, ¿no? Pero bueno, dos ensayos clínicos. Son los ensayos con el CAEL 101, de los ensayos CAELUM, centrados en primera línea, o sea, son pacientes de nuevo diagnóstico que no hayan recibido... Nada de tratamiento para la amiloidosis. Esto a veces es una limitación, ¿no? Porque muchas veces los pacientes cuando hay una alta sospecha a veces, bueno, se hace la biopsia pero mientras esperamos los resultados se le ofrece ya empezar algún tipo de tratamiento, ¿no? Y esto puede dificultar la participación en ensayos clínicos porque en estos ensayos clínicos es obligatorio tener confirmado el diagnóstico y a partir de ahí empezar el tratamiento. Y si han recibido algo de tratamiento previo, pues lamentablemente ya es imposible incluir a ese paciente, ¿no? Estos ensayos de KL101 están dirigidos a pacientes con amelidosis AL, de nuevo diagnóstico, que tengan afectación cardíaca en estadios relativamente avanzados, ¿no? estadio 3A o ya muy avanzados, que son estadios 3B. Y en este estudio se compara el estándar de tratamiento con ciclofosfamida, bortezamida, esa metasona y se permite asociar Daratumumab si el centro lo cree conveniente con... CAEL-101, que es este anticuerpo monoclonal que favorece la eliminación del amiloide, o placebo. ¿no? Es un ensayo fase 3 ciego comparado con placebo. Ciego quiere decir que ni el paciente ni los médicos sabemos lo que está recibiendo. Lo que sí que se sabe es que dos de cada tres pacientes que participen en el estudio van a recibir el fármaco en investigación y solo uno de cada tres va a recibir el placebo, además del estándar. ¿eh? Todo el mundo recibe el tratamiento estándar y algunos van a recibir además el anticuerpo CAE-101 y otros no. Este ensayo está actualmente abierto aquí en la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona, donde yo trabajo, en el Hospital Puerta de Hierro Madrid, en el Clínic de Barcelona, en el Hospital Central de Asturias y también en el Virgen de Rocío de Sevilla. Y próximamente está prevista la apertura en otros centros, Valencia, Salamanca, eh, la Fundación Jiménez Díaz, eh, entre otros, ¿no? pero en estos hospitales a día de hoy podemos incluir ya pacientes, de hecho ya se han incluido pacientes. Y el otro estudio que acaba de iniciarse en España es con NEO001, que es otro anticuerpo que favorece la eliminación de la amiloide, también pacientes con amiloidosis en primera línea, o sea que no hayan recibido ningún tratamiento previo, y también pacientes con afectación cardíaca eh, avanzada. Nuevamente, todos los pacientes incluidos reciben el estándar de tratamiento, un estándar de tratamiento basado en bortezomib, aunque en este caso de momento no se permite añadir daratumumab, eh, es posible que pronto haya una enmienda al protocolo y ya lo permita usar y también se añade a algunos pacientes, es un ensayo doble ciego, algunos pacientes van a recibir además el anticuerpo Neo001 mientras otros recibirán placebo. No sé exactamente todos los hospitales donde está abierto, sé, tengo constancia de que está abierto aquí en la Clínica Universidad de Navarra, en este caso tanto en la sede de Pamplona como en el de Madrid, el Hospital Puerta de Hierro y el Hospital Clínico. En este momento no hay ensayos clínicos en amelidosis para pacientes que ya hayan recibido tratamientos previos. En este caso habrá que decir cuál es el tratamiento de lesión en función de cuál haya sido los tratamientos previos que haya recibido. Y si alguien quiere contactar con nuestra unidad de ensayos clínicos y hacer alguna consulta sobre ensayos clínicos eh, abiertos, ya sea sobre amiloidosis o otra enfermedad, pues aquí dejo la dirección de correo electrónico de nuestra unidad de ensayos clínicos. Y yo con esto termino, espero que eh, haya quedado clara mi presentación y, y estaré encantado de, de responder las preguntas que vayan surgiendo y me queréis plantear. Muchas gracias, eh, doctor, por, por la presentación y por toda la información que, que nos has eh, explicado. Eh, me gustaría, antes de empezar las preguntas, recordar brevemente cómo podéis eh, hacer vuestras preguntas al, al doctor. Como sabéis, hay un, un, una sección de preguntas y respuestas en la parte de abajo de vuestras pantallas. Podéis escribir ahí vuestras preguntas. Yo las recibiré y se las haré al doctor. Y si queréis hacer las preguntas de viva voz a través del micrófono, como estamos hablando nosotros en este momento, pues también en la parte de abajo de vuestras pantallas veréis el icono de una mano. Eh, Pulsad ese icono de la mano, yo veré que tenéis la mano levantada y yo os daré paso para que podáis hacer vuestra pregunta a viva voz. Eh, en, nos ha llegado la primera pregunta, que nos, eh, bueno, nos, nos preguntan si eh, en Málaga se va a empezar algún ensayo clínico eh, y qué criterios de inclusión habría que cumplir en, en ese caso. O sea, los, los ensayos clínicos, los centros en los que se abre, los eligen los promotores de los ensayos clínicos. Bueno, para entendernos, ¿no? La industria que está eh, eh, promoviendo el desarrollo del ensayo. Eh, cabe la posibilidad de que haya ensayos clínicos independientes, sin, pero de momento no los hay, ¿no? Entonces, habitualmente recurren a centros que tienen amplia experiencia en la melidosis y que habitualmente manejan una cifra de pacientes alta para poder. Eh, permitir un reclutamiento adecuado, ¿no? No, porque el coste de abrir un ensayo clínico en un hospital es muy alto, o sea, aparte, coste económico y coste de tiempo, de burocracia, etc. El papeleo es enorme, ¿no? Por eso, los ensayos clínicos no se abren en todos los centros. Entonces, contestando a la pregunta, hasta donde yo sé, no está previsto abrir estos ensayos de amiloidosis AL de momento en. En, en Málaga, ¿no? Entonces, eh, yo lo que, bueno, aquí entiendo que muchos asistentes ya estarán diagnosticados, muchos tratados, ¿no? Pero en caso de que conozcan algo de, de nuevo diagnóstico, pero que esto suele haber mucha boca a boca, pues lo recomendable es consultar, pregunta al médico, ¿no? La posibilidad de participar en un ensayo clínico y si ellos no tienen, pues, oye, ¿qué, ¿dónde me recomiendas? ¿Dónde, ¿Dónde puedo consultar? ¿Me puedes referir a algún centro con ensayos clínicos de referencia? O, o, o a mandarnos a nosotros un email para ver... Y los criterios de inclusión y exclusión dependen del protocolo de cada, de cada ensayo. ¿no? En la presentación he resumido los criterios de inclusión, los principales criterios de inclusión de los ensayos que están abiertos en este momento. ¿no? Pero depende de cada protocolo en el futuro, otros ensayos pueden tener unos criterios de inclusión distintos. Quizá en, este, en estos casos me imagino que uno de los problemas más importantes es el hecho de que si estos ensayos son en primera línea, que no tienes que recibir ningún tratamiento previo y eso dificulta... Eh, pues necesitas un, un diagnóstico muy rápido ¿no? y, y que rápidamente pues, tu, tu doctor te ponga en, en claro. contacto con el ensayo clínico. O sea, habitualmente los que tenemos estos ensayos, por ejemplo, yo el la por nosotros, nosotros sí que a, a hospitales cercanos, ¿no? en nuestro ámbito... Informamos de los ensayos clínicos que tenemos abiertos para que sepan que si tienen un paciente de nuevo diagnóstico, etc., pues bueno, valoren si el paciente se puede beneficiar, creen que el ensayo puede ser beneficioso para ellos. ¿no? Eh, ahí veo una mano levantada entre, entre la audiencia. Francisco, eh, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Voy a activar tu, tu audio. A ver... Bueno, no sé si puedes. Eh, no sé si nos escuchas, ahora tienes el audio activado, si quieres hacer alguna pregunta al doctor. Hola Francisco. Bueno, escucho un, algo de ruido, no sé si nos estás escuchando. Vamos a, a continuar eh, con la siguiente pregunta y si, y si tienes eh, alguna duda podemos ir, eh, volver a intentar conectar con Francisco para que nos haga la pregunta. Eh, nos pregunta, la siguiente pregunta, ¿para cuándo están previstos los resultados de estos ensayos? ¿Cuándo podremos beneficiarnos los pacientes que ya estamos siendo tratados? Bueno, los resultados de los ensayos clínicos van a tardar, ¿eh? o sea que, porque bueno, el reclutamiento no es, es una enfermedad que tampoco es la más prevalente y la inclusión va despacio. Y luego, aparte de esto, una vez que se... Que se completa el reclutamiento, los pacientes tienen un seguimiento prolongado, luego viene la, el análisis de los datos, los datos si son positivos se envían a las agencias, que, o sea, este es un proceso que es, que, que es largo. Eh, los pacientes que están siendo ya tratados, los tratamientos que disponemos ahora son buenos tratamientos, lo que buscamos que aún sean, sean mejores, ¿no? y si bien no es ahora, ahora no van a tener un beneficio inmediato, pero es posible... Que, que en un futuro los resultados de estos ensayos sí que también les supongan beneficio a los pacientes que ya habían sido tratados en primera línea. ¿no? Eh, bueno, el caso del Daratumumab es, es palpable, ahora se va a probar en primera línea, pero llevamos ya un tiempo aplicándolo fuera de ficha técnica en los pacientes con amelitosis en recaída, eh, que ya habían recibido tratamientos previos y, y habían sufrido con el paso de los años una recaída y con resultados también también muy, muy buenos, ¿no? O sea que todo lo que sea avanzar, aunque digan, bueno, yo ahora no puedo participar, seguro que si los resultados son positivos, a la larga les redunda también positivamente a, les puede redundar positivamente a ellos. Y es importante también incidir en, en esto que, que estabas comentando porque de hecho una de las preguntas que tenemos eh, justo iban también hacia, hacia esa línea. Decían los enfermos que ya somos enfermos desde hace mucho tiempo, que, que tenemos la enfermedad incluso tenemos otro trasplante, ¿nos podremos beneficiar de estos, de estos avances? También hay que recomendar, re, re, bueno eh, recordar que la evolución natural de un tratamiento, eh, si no estoy equivocada, es que generalmente se empieza a poner en, en últimas líneas y luego eh, se van adelantando también. O sea que en este caso si el ensayo es en primera línea, probablemente otro otros pacientes que no están en primera línea se puedan también beneficiar en el futuro Sí, pero en el caso de estos anti... bueno, lo primero es desear que ojalá no lo necesite, ¿no? desear que no necesite beneficiarse de estos avances que haya ¿no? que sea de los pacientes que tienen la enfermedad controlada y que no hay signos de progresión en, en mucho tiempo porque cada vez lo vemos más con los regímenes actuales eh, La otra, bueno, es verdad que en algunos fármacos, sobre todo aquellos, aquellos que han venido del mieloma ¿no? sí que los aplicamos eh, los hemos empezado a aplicar primero en pacientes refractarios o en recaída y luego han dado el paso a la primera línea. ¿no? es, es el, ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del, del Daratum En el caso del Neo001 y de CAEL101, tienen la particularidad de que son fármacos específicos para la amiloidosis. No, sean, no se están ensayando en el mieloma, ¿no? porque van otro, por otro mecanismo, van a otro, a otro paso, ¿no? No, tienen efecto, no tienen ningún sentido darlos en los pacientes con mieloma. Y entonces ahí no podremos aplicarlos en los pacientes refractarios en recaída antes de disponer de los resultados eh, en primera línea de, en estos ensayos clínicos, porque no están disponibles, básicamente. Sí, bueno, totalmente eh, hay, hay que esperar, ¿no? Tenemos que tener un poco de paciencia para ver también esos, esos resultados y otros eh, también ensayos clínicos claro. que vayan eh, siendo más específicos, ¿no? Cada vez más específicos sí. con la amelidosis Pero insisto, los fármacos que se están en, en, en meloma múltiple se están haciendo multitud de ensayos clínicos, ¿no? Y sabemos que cuando un fármaco es eficaz en el mieloma, si su perfil de toxicidad es aceptable, es también eficaz en la, en la amiloidosis. ¿no? Y ahí sí que va a haber un, un beneficio para, para los pacientes ya tratados que puedan requerir en el futuro nuevos tratamientos. Eh, una de las preguntas que nos llega eh, nos dice, ¿cuánto puede afectar a la vista y al cerebro? Entiendo que la amiloidosis AL en este caso. No, no son órganos directamente que se vean afectados por la, la amiloidosis, ¿eh? la amiloidosis A.L. Es verdad que la vista, pues los pacientes que reciben corticoterapia y la dexametasona forma parte de los tratamientos que se usan frente a la amiloidosis, a veces puede favorecer el desarrollo de cataratas. ¿eh? Uh -huh. Y a nivel cerebral, eh, bueno, no hay un daño directo ni de la amiloidosis ni del tratamiento. Otra cosa es que a veces eh, haya una repercusión Funcionar como consecuencia de la afectación cardíaca, de la afectación renal, que puede haber un bajo gasto que influya en el, pues, la capacidad cognitiva, etc. ¿no? Pero no hay un daño directo por la amilidosis. ¿no? A veces es difícil de explicar, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer eh, hay un amiloide muy particular que se ve, se ve en, el, en el cerebro, ¿no? pero es que no tiene nada que ver ni con la amilidosis AL, ni con la amilidosis por trastirretina, ni nada de esto. Eh, con respecto a otro de, de, bueno, de las cosas que he comentado en la presentación, con respecto a las células car -T, que además eh, bueno, están como muy de moda últimamente, prácticamente en todas las enfermedades oncológicas, en el mieloma, se están haciendo muchos ensayos clínicos con sí. células car -T. Sin embargo, es, es menos conocida eh, esta aplicación de las células car -T en la amiladosis AL. Hay en este momento ensayos clínicos abiertos que, que, en las que se aplique las células car -T en pacientes con amiloidosis AL y que más o menos. Eh, bueno, ¿Qué perspectiva se tiene o qué esperanza se tiene con estos tratamientos? No, no los hay. No los hay en amiloidosis. Y de hecho, la amiloidosis AL conocida de momento es un criterio de exclusión para la mayoría de ensayos clínicos de CARTI en mieloma. Es verdad que algún paciente eh, ha recibido CARTI por un mieloma y resulta que luego se ha visto que además del mieloma tenía asociada a amiloidosis AL. ¿no? Y hay algún caso publicado. De, de, de respuesta muy buena. Los CARTIs son, son estrategias que bueno, están, siendo, están dando unos resultados preliminares muy, muy positivos en pacientes con biolomas muy avanzados, ¿no? con 6, 7, 8 líneas ya de tratamiento previo, y consiguen respuestas duraderas durante, durante muchos meses, años, un par de años, etcétera, ¿no? no acaban de curar la enfermedad, pero sí con pacientes que estaban continuamente tratados consiguen remisiones muy prolongadas. El problema que tienen los CARTIs es que, en la mayoría de los casos, en los primeros días tras la infusión, producen una reacción inflamatoria aguda eh, importante que se llama síndrome de liberación de citoquinas. ¿vale? Y esto puede suponer una limitación para su aplicación en los pacientes con amyloidosis O todo de determinados pacientes, aquellos que tengan afectación cardíaca más importante, eh, posiblemente eh, no puedan tolerar ese cuadro inflamatorio agudo. ¿no? Entonces, eso puede ser una limitación y si algún día se aplican las cartas a los pacientes con amelidosis, probablemente no sean útiles para todos los pacientes, ¿no? sino pasará un poco, casi como con el autotransplante, ¿no? que se limitará a, a, a un subgrupo de pacientes con menor carga de enfermedad. Sí, me imagino también porque los las carti tienen bueno, efectos secundarios. Quiero decir que son tratamientos muy prometedores, pero es cierto que tienen efectos secundarios eh, bastante severos en, en algunos casos. Y me imagino que también otros eh, bueno otras barreras. No es un tratamiento complejo. Eh, también es un tratamiento caro. Y me imagino que, que bueno que habrá que esperar eh, para ver esos ensayos clínicos en amiloidosis AL en los casos en los que como usted ha comentado pues se pueda los, estos pacientes se puedan beneficiar eh, de ellos. Eh, un poco al hilo también de, de los requisitos que necesita un centro para desarrollar estos ensayos clínicos, eh, eh, pongo por caso pues, el caso de los CARTI, pero me imagino que hay otros tratamientos que requerirán eh, pues, cierta experiencia del centro, eh, ciertas instalaciones, eh, quizá maquinaria, este tipo de cosas, eh, por eso se abren en, en centros específicos. Eh, ¿Hasta qué punto un paciente que, que esté en un centro... Que no, bueno, que no sea pues sea a lo mejor un hospital más pequeño, en, eh, que no tenga esa capacidad, esos pacientes pueden trasladarse a otros ensayos clínicos o incluso eh, en función de cómo sea el tratamiento. Si por ejemplo es un tratamiento oral ser tratados o se participar en ese ensayo clínico entre comillas a distancia, es decir, tener su seguimiento desde su hospital de referencia pero participar en un ensayo clínico en otro hospital. Sí, en efecto, como comentabas, ¿no? los, los requisitos de para abrir un ensayo clínico en un centro... Son, son, son importantes ¿no? y son muy exhaustivos, requieren experiencia, equipamiento, disponibilidad de medios técnicos y humanos y porque son mucho el personal que se requiere para llevar con fiabilidad un, un ensayo clínico. ¿no? Por eso no se pueden abrir en, en todos los sitios aparte del, del coste económico comercial. Pero para el paciente o para el hospital donde esté ese paciente no supone ningún coste remitir a un paciente a participar en un ensayo clínico. Eh, no, se le tiene que, no se cobra nada. El ensayo clínico cubre los gastos del ensayo como decía incluso cubre gastos de desplazamiento de los pacientes a otras ciudades. A nosotros nos vienen pacientes de, de, bueno, pues de toda España ¿no? y, y muchos ensayos tienen un no todos, pero la mayoría de ellos tienen un presupuesto para cubrir eh, los gastos, si no completamente, pero sí si, si en gran medida. ¿no? Y los, los medicamentos son gratuitos y las visitas son gratuitas porque están cubiertas por el ensayo. En cualquier caso cuando un paciente va a otro centro, es muy importante que haya una colaboración entre el centro donde está el ensayo y el centro de referencia. ¿no? Y que haya un buen diálogo. Nosotros, yo envío informes médicos de mis pacientes a los médicos que me han remitido pacientes para ensayos para que sepan de la evolución, que sepan de la respuesta, y que además si hubiera algún, algún, algún acontecimiento o una incidencia, ¿no? que el paciente pueda acudir a su hospital habitual y, y, y ser tratado porque saben de, de, de qué va el tema, ¿no? que haya un diálogo muy estrecho entre los médicos. Eso por desgracia no siempre pasa, pero no debería ser así. Sí, además, pues en el caso, supongo que en el caso de que un paciente desee dejar un ensayo clínico, volvería a su hospital habitual con su médico de referencia, con lo cual el caso de que ese médico esté informado de todo lo que pasa, pues entiendo que es también muy, por muy supuesto, importante. No tiene que generar ningún... No tiene que generar ningún mal rollo, ¿no? Entre el, se trata de ofrecer al paciente la, la mejor alternativa, ¿no? Y es importante también eh, hablar de este tema porque muchos pacientes tienen, eh, pues... Sienten esa fidelidad, digamos, hacia su médico de, que le ha tratado, que le ha diagnosticado y, y al que se sienten agradecidos, porque bueno, es verdad que pues, la relación que tenemos con nuestro médico pues en muchos casos es de muchos años y pasar a un ensayo clínico y como dejarle un poco al margen a veces eh, da como un poco de, como si un sentimiento de traición, entonces eh, es importante también pues que, que, que sepan o que tengan en cuenta que pedir una segunda opinión o entrar en un ensayo clínico o buscar una opción eh, no tiene el por qué crear un resentimiento o un problema con su médico de toda la vida, sino que esa colaboración pues, pues existe y es real. En absoluto, no deberían vamos, y, y cada vez afortunadamente yo creo que pasa menos, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, pues nos conocemos todos, al menos en el mundo de la amiloidosis a L, además nos conocemos mucho todos, ¿no? Y, y, y la relación es, es francamente buena. Y, y siempre y cuando se mantenga pues un buen diálogo y una buena comunicación, buscando siempre, lo primero es poner el paciente en el centro ¿no? y a partir de ahí todo lo demás va rodado. ¿Eh, ¿Cree que en el futuro se abrirán esos ensayos clínicos? Para, bueno, para pacientes con amelidosis que, que no sean en primera línea, porque bueno, como decíamos es bastante habitual que haya pacientes que ya tengan un tratamiento previo, eh, ¿cree que en un futuro próximo se abrirán ensayos eh, para, para pacientes en segunda tercera línea? Seguro, seguro porque de estos fármacos de mieloma múltiple me consta que algunos de ellos están diseñando ensayos clínicos para pacientes con amelidosis en refractarios o en recaída, ¿no? pero... Los tiempos siempre son más lentos de lo que nos gustaría. no Sé que hay ensayos clínicos ahora mismo en o fase de, de diseño, ¿no? pero hay que diseñarlo, la aprobación de las, agen, de, la, de las agencias, comités de ética, etc. Esto lleva, lleva más, más tiempo. Es bueno ¿no? que haya un control, ¿no? pero a veces la burocracia es, es muy amplia. Eh, y bueno, otra pregunta, cuando un medicamento está aprobado por la, la Agencia Europea del Medicamento aunque todavía esté pendiente de poner precio en España y de la aprobación nacional eh, ¿Cómo se puede acceder a ese medicamento? Es decir, eh, ¿necesitamos hacer un uso compasivo? ¿El protocolo es largo? ¿Se puede en unos hospitales sí y en otros no? o cómo se, ¿Cómo se accede a esos medicamentos? Pues depende de cada centro, por desgracia mucha heterogeneidad ¿no? Hay centros donde son más laxos a la hora de permitir el acceso a estos fármacos sobre todo, quizás en la melidosis es la ventaja de que es una enfermedad huérfana, ¿no? entonces en ese sentido, las, afortunadamente las gerencias de los hospitales no han puesto tantas, tantas trabas, trabas como en otras eh, enfermedades donde sí que hay otras alternativas terapéuticas aprobadas. En la melidosis en realidad es la primera estrategia que va a aparecer en ficha técnica y eso es una ventaja, ¿no? pero todavía debido al coste, sobre todo del daratumumab, pues en algunos sitios hay, hay limitaciones ¿no? a, a su uso. Desconozco el papeleo concreto que hay que hacer en en cada centro porque depende de la idiosincrasia de, de los mismos. Sí, bueno, simplemente quedarnos con, con la idea de que es posible acceder a ellos, aunque a veces bueno, eh, sí que hay que pasar por esa burocracia que comentaba usted anteriormente, pero que, que cuando está aprobado en Europa pues es más sencillo eh, hacerlo también eh, en España y también, bueno, algo un poco relacionado con esto, cuando un medicamento aún no está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento para la amiloidosis, pero sí está aprobado para otra enfermedad, en este caso el mieloma, también es relativamente más fácil acceder a, a esos medicamentos. Bueno, hacer uso, ahí sí que cuando no está aprobado, pero se puede hacer el uso compasivo, aunque no siempre lo piden además, ¿no? o sea, sobre todo en pacientes ya en segundas, terceras líneas, a veces no, no te exigen tanto, tanto papeleo, ¿no? pero si no es hacer el uso compasivo, porque están aprobados para otra, para otra enfermedad relacionada. ¿no? Eh, bueno, pues muchas gracias doctor por, por todas sus preguntas, no veo ninguna, ninguna pregunta más eh, en este momento en el, en el panel, simplemente pues a todas las personas que tengan alguna pregunta concreta sobre o quieran entrar en esos ensayos clínicos porque se sientan un poco reflejados con esos criterios de inclusión que ha comentado, eh, les, les animo a que a que escriban ese correo electrónico que usted nos ha comentado, incluso el correo de Amilo es info@amilo.es, eh, para que puedan preguntar ¿no? sobre, sobre su participación aunque bueno, obviamente el mejor consejo siempre es hacerle esta pregunta a su médico de referencia que estoy segura de que en cualquier caso su médico de referencia pues como usted ha dicho están muy conectados con estos eh, otros hospitales de referencia donde se hacen ensayos clínicos y seguramente pues eh, podrán obtener la, la respuesta y explicarle pues muy bien todos estos criterios de inclusión y exclusión que no siempre es fácil a, a priori conocerlos mm -hmm. okay. eh... Justamente nos acaba de llegar la, la última pregunta, voy a hacer esta, esta pregunta que todavía nos queda, bueno, estamos ya justo en tiempo, pero un minutillo más. Eh, dice, ¿qué nos puede contar sobre la efectividad de los tratamientos en segunda línea? Bueno, depende del tratamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros publicamos hace, hace pocos años la experiencia española de tratamiento en segunda línea con Daratumumab solo, eran todo, obviamente, en aquel momento eran pacientes que nunca habían recibido previamente ese tratamiento. Y la tasa de respuestas fue, fue muy alta, ¿no? Tasas de respuestas por encima del 80%, en aquellos que eran segunda línea, tasas por encima del 90%, y con tasas de respuestas de órganos también muy, muy importantes, ¿no? Está la opción de dar. Tratamientos con inmunomoduladores, como alidomida, lenalidomida, que también tienen tasas de respuestas muy altas, ¿no? O sea que, que hay muchas opciones y cada vez se van ampliando más, ¿no? Más, más y a veces incluso en pacientes que ha transcurrido mucho tiempo entre el primer tratamiento y la progresión, la recaída, a veces se puede volver a dar el mismo tratamiento inicial, ¿no? O sea que... Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Eh, y por último, justo antes de, de terminar, me gustaría eh, hablar o dar la palabra, mejor dicho, a, a Mari Carmen Nadal, a la presidenta de la Asociación Española de Amiloidosis, para que haga la clausura de este seminario online. Eh, agradecerle de nuevo su tiempo, doctor, y también el de la gente que ha participado en este seminario y decir que, bueno, que como sabéis, este seminario está siendo grabado y se, posteriormente se, se difundirá a través de las redes sociales de Amilo, también de su página web, para que podáis verlo de nuevo o compartirlo con aquellas personas que no hayan podido participar en el, en el seminario. Eh, Mari Carmen, eh, no sé si tienes el micro abierto, si nos escuchas. Sí, tengo el, tengo el micro, pero no consigo poner el el vídeo. El, el, el, el ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora te vemos, Mari Carmen. Pues nada, pues muchas gracias, doctor Lecumberri, muchas gracias Ana y muchas gracias a todos los asistentes, a nuestros amigos que, que han participado en, en este seminario y que, y que bueno, deciros que hace cuatro años pues hablar de amilo y era muy distinto que ahora. Eh, sobre todo en según qué ciudades o qué o comunidades autónomas y que, que está avanzando mucho y, y que bueno necesitamos vuestras eh, vuestras opiniones porque estamos en contacto con, con eh, el, el Ministerio de Sanidad y, y bueno eh, están pendientes de aprobar ¿no? el, Daratum, el Daratumumab de Janssen y ellos necesitan vuestra opinión. Y bueno, eh, deciros que, que estoy muy contenta de, de, de, de teneros aquí hoy y, y bueno, seguiremos más adelante en otras en otros seminarios y, y, y, y en otros temas, ¿no? Como puede ser la A, que la tenemos un poco olvidada, y bueno, eh, y en otras lo que vosotros me, me solicitéis pues intentaremos hacer otros seminarios pues muchísimas gracias y muy buenas tardes Gracias Maricarmen, buenas tardes y gracias también por la labor que se hace desde Amilo que, que desde luego es muy importante Muchas gracias Gracias, buenas tardes Gracias, adiós, adiós.